Bueno, muy bien señores, como habíamos informado Está con nosotros el señor Jesús Ventura Presidente de la Asociación de Bancas de San Francisco de Macorís Vamos a hablar con él acerca de la presunta mafia en la Lotería Nacional La FENABanca espera una compensación según tenemos entendido Bueno, vamos a ver todos estos temas con Jesús Ventura Buenos días, gracias por acompañarnos en el programa Jesús Buenos días, Jesús. Buenos días. Sí, adelante. Buenos días. Gracias por la compañía y gracias por venir a la entrevista. ¿Cómo anda este tema? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ustedes saben? ¿Qué pasos se han dado? ¿Cómo va la investigación? Bueno, ponlo en contexto a nosotros y al público de qué ha pasado. Sí, mira, en el día de ayer nosotros fuimos invitados a, al sorteo de la Lotería Nacional para ver los ajustes que se están haciendo tratando de que la Lotería Nacional sea cada día más diáfana y, y clara. En el sentido de que de, estábamos mencionando ahorita aquí, eh, fuera de cámara, los personajes que se, que se nombraron en el día de ayer para, para que fueran los, los que sacaran la bola, o sea, los que los personajes que, los presentadores de televisión, mejor dicho. Entonces, eh, nosotros no vinimos aquí a defender la gestión del de señor administrador. Lo que sí entendemos es que no sabemos cómo es que de un pronto se han interesado tanto por la Lotería Nacional. Toda esta difamación que están dando los medios de comunicaciones, de antes se nos, se nos daba trabajo que nos invitaran a, a los programas de televisión. Ahora se nos sobran lo, las demandas de que nosotros digamos qué pasó ahí. Miren bien, los presentadores de televisión tienen mucho que ver con, con, los, con, con la claridad de los sorteos, porque cada día los sorteos son fiscalizados, por ejemplo, por los por los concesionarios que mandan cada uno, su representante, a, a fiscalizar las bolas. Esas bolas se revisan una por una antes de fuera de cámara. Y ellos tienen que velar por su sorteo, ellos tienen que velar por su por su dinero, prácticamente. Entonces, esas bolas se revisan una por una. No, no hay manera de que haya fraude en la Lotería Nacional. Solamente ese día hubo ese descuido, porque el lamentador lo admitió en el día de ayer, pero que no tiene nada que ver con eso, porque él tiene su, sus empleados para eso, él tiene sus subalternos su, su, su, su, su que tienen que hacer su papel. Ellos fueron cancelados, eh, la mayoría de ellos fueron cancelados, porque ahí están los, los presentadores nuevos que que hay en, ahora, entonces, eh, Jesús. solamente, solamente, oye, haciendo esa maniobra de que la, la presentadora tuviese ese bolo en la mano y, y el ciego eh, no pasara la bola, sino que le dio la mano entera, no sé, hubo descuido, eh, <risa> es verdad, en ese se, sentido. Se, señor Ventura, eh, sí. lo que estamos viendo ahí, eh, despejen la, el monitor muchachos, la posición en la que el no vidente pasa la bola sí. es totalmente diferente a como se acostumbra. Porque, por ejemplo, si usted se da cuenta, él no muestra al sacarla, ni en ningún momento el bolo, en ningún momento lo presenta. Pero usted ha dicho aquí que esos bolos, que son únicos, porque solamente se hacen para la Lotería de la República Dominicana, uh -huh. eso es único. Son... Mire el momento ahí, mire. Fíjese usted que él nunca muestra el bolo y... Usted puede ver ahí cómo ya lo saca de, de, de, de abajo. O sea, no fue que se... ¿De quién es la culpa? Porque cómo tenía entonces la presentadora, en el caso de que, de que se demuestre que ya lo tenía, cómo lo tenía eh, eh, en su mano antes del sorteo. Porque ellos hay más bola Ellos hay más bola en la Lotería Nacional, donde se sorteaban. ¿Y quién, Eso... ¿Y quién administra la bola? Bueno, ellos hay una encargada de... de... De, de sorteo. Esas personas todas son, se están investigando. En el día de ayer, cuando duraron siete horas investigando la Procuraduría de, uh -huh. General de la República, duró siete horas eh, investigando a ciego. Entonces, no sabemos qué ha pasado hasta el día de hoy, porque de hoy en adelante se van a seguir las investigaciones, se van a, a investigar la, también la la, la presentadora de televisión y esto va a salir a, a la luz esto no va a eso. quedar esto no va a quedar oculto sí mire una cosa yo critiqué en las redes sociales vi un comentario cuando sucedió esto y dije si era correcto que un interesado un propietario de una red de banca sí. sea el que dirija la principal lotería del país. Yo creo que cada cosa en su lugar. Yo entiendo que los banqueros deben sentirse más tranquilos con una dirección, no de un interesado o de un gremio, o del mismo gremio de ustedes. ¿Tú entiendes que está correcto que haya un banquero en la Lotería Nacional? No, no está correcto, pero es que... Es que se ha dicho cosas que no son. Michel nunca ha tenido una banca de lotería. Michelle Dicen. Michel fue representa. nuestro vocero por siete años en la Federación de Banca, pero no es dueño de ninguna banca de lotería. Tampoco fue... ¿No está relacionado a banca de lotería? No, absolutamente no. ¿Y la Nada. OIM? La OIM sí, porque la OIM pertenece a un diputado Orlando Martínez, que es su propietario. Entonces, Orlando Martínez y Vicente no son amigos y parte de la misma estructura política. Son amigos. Y son parte de la misma estructura política. Lo que un banquero está promoviendo a un representante de la banca en la dirección de la lotería. Yo diría que ustedes deben hacer un trabajo, les recomiendo, porque estén en juego lo de ustedes, porque las que están allá arriba saben lo que va a suceder. Y todo el que fue afectado no estaba en ese complot. Fueron 150 millones y ustedes son. Adiós, pero yo me voy a volver. Sí. Yo te voy a decir una cosa. Si a ti te pasa eso, yo me voy a sentir muy mal. Que a ti te jueguen todos los números y tú tengas que soportar un, un fraude. Te van a debancar a ti porque tú no eres millonario. A ti, Jesús. Sí, pero, que yo te conozco. Sí. Pero mira bien que lo. Mira, mira que hay detrás de todo esto. Ok. Lo que sucede es que un. ...humilde campesino... ...que salió de Bonao... ...parece ser... ...que no se le perdona... ...que fuera hoy administrador de la lotería... ...ah ya... ...porque... Mi, mi, ...Michel Dicen... ...como dicen... ...nunca... ...como repetí anteriormente... ...nunca fue propietario de una banca de lotería... Pues ...y no, tampoco no, fue no, presidente no, de FED... No, no han... ...no han mal informado entonces... Sí. ...no, no, no, no... ...es que la información que sí. tenemos señor Ventura no. es... ...de que... ...Vicen llega a la lotería nacional como pago de una de, de un compromiso político Bien. para favorecer a un político al activo, diputado a un diputado, que le debían ese compromiso político. ¿Cómo se demuestra que, que un compromiso político que no, es lo nombraron? No, nombrable. eso no lo, no lo demostramos nosotros, sino que no. tiene que hacerlo la, la Procuraduría. No, recuérdese, exacto. Que, recuérdese, recuérdese que hay un deber del garante, ¿Verdad? Por ejemplo, sí. así como los actos de corrupción que se cometen en, en un gobierno, el presidente está vinculado de manera directa con ellos y debe responder por ello, por ser el administrador general de todo, así debe responder también el, el administrador de, de la lotería cuando dentro de su administración se lleva a cabo un acto de corrupción. Pero vámonos hacia atrás. Lo que sucede, lo que está detrás de todo esto que no se ha dicho públicamente es que... La pasada administración no le perdona a Michel Dicen que haya descubierto una mafia que había en el Ministerio de Hacienda. ¿Pero qué tiene que ver la pasada administración con este acto? No, que tiene, eran todos tiene que ver. eran Porque, los mismos empleados okay. de Esos pasado. ataques, esos ataques que le están dando por todos los medios de comunicación, tienen que ver con eso. Okay. con eso. Pero eh, es que, este, señor es que esto, Dysen, fue, esto fue en mayo, o sea, sí. es que tiene nueve meses ahí. Sí. Y, y esto fue en mayo. Nosotros... La federación, digo nosotros porque yo soy dirigente de la Federación sí. Nacional de Banca Jesús Ventura, eh, se descubrió eh, el año pasado una mafia que había en el Ministerio de Hacienda que le cobraban a los banqueros que tenían bancas ilegales, se la cobraban por detrás. Todo eso lo permitió el, el anterior gobierno. ¿Cuántas bancas eh, eh, nuevas y eh, eh, cuántas loterías nuevas tenemos después del de nuevo gobierno? ¿Usted tiene bueno, ese dato? De, después del nuevo gobierno no ha habido otra otra banca de lotería. ¿Está seguro era? que sí? Sí, seguro. Bueno, pues yo, bueno, ellos tienen que tener la información. Sí, claro. No hay nueva eh, lotería sí, mira, ni la, nuevas bancas en la República no, Dominicana. No, la primera, mira. La primera que esa la Eso es un con, consorcio. Con, con, esa con es una concesionaria. Okay. La uh -huh. de La Suerte, que es la de la de Melchor, eso sí. fue en, en el anterior gobierno. La Real, ustedes saben que eso tiene muchísimo tiempo. Es la de uh -huh. Santiago. La de Santiago sí, también exacto. fue en la otra administración, la de, la de Holandito, la, la Lotodón. Fue en todas, en las administraciones anteriores que se aprobaron. No se ha aprobado ni una sola, ni un solo concesionario ha, ha puesto la, banca La, de la banca real es de eh, esta muchacha, Entonces, y esta muchacha lo manejan eh, la, las hermanas. ¿La real? La real. No, la real es de Fernando Guzmán. Entonces, en ah, definitiva, Fernando ustedes Guzmán. como asociación de banca entienden que esto que pasó ahora en mayo fue porque es culpa de la administración pasada, porque habían empleados ahí de la administración pasada. Familia, sí. Habían okay. empleados, inclusive, mira, nosotros somos testigos, tenemos prueba de que esa presentadora de televisión que se prestó para esa vagamondería porque no, esa, no, yo te iba a hacer esa, esa pregunta. Esa presentadora era la cancelaron y tuvieron que reponerla por, por orden, por una orden de arriba que vino la nombraron nuevamente. Ah, ella pero, fue cancelada. Pero una orden de quién? De, de, de, de Danilo Medina. No, no, no. Nada, no. no, Danilo Medina no podía ser. Pero entonces cómo no, es no, este no, el esta, En este gobierno. En Hay una gobierno. contradicción ¿eh? ahí que cancelaron. fue cancelada y fue repuesta en este gobierno. Y fue pero repuesta, entonces una contradicción, ¿cómo tú justificas que un hecho que ocurre ahora con una persona que cancelaron no. y que la repusieron en este gobierno sea algo no, para no, la mujer. No, no, no, no, no. Una locura. No, no, no, no queremos no queremos distorsionar la cosa. Vamos a Michelle ver Michelle Dicen. Cuando entró a la Lotería Nacional, canceló esa, a Valentina. La canceló. Sí. Luego tuvieron que reponerla por compromiso quizá político. La repusieron de nuevo. Repusieron. Fue es decir, prácticamente no fue con la voluntad del director, sino que no. fue una recomendación política sí. que el director acogió. Pero es que él acaba de decir aquí públicamente que actuaron en componenda con las autoridades pasadas. Entonces, no, no. en el oh, hecho no, mismo no, no, de que tú no, me no. dices a mí, si no, la cancelaron o no, si no. la reponen... Déjame, no déjame ver si yo ayudo a Jesús. No. Me voy a convertir en el abogado del diablo. Vamos a Porque yo no eh. le... Porque yo no le encuentro <ríe> lógica. El eso. abogado vamos, de Jesús. Vamos a ver, yo quisiera... <ríe> del abogado de Jesús, dígame, mire dígame. una cosa. Vamos a ver. He escuchado a Jesús relatar. Estos empleados implicados vienen... Y están ahí de hace unos años atrás. ¿Qué con, conllevó? Que per, par, entraron por la administración pasada, permanecían ahí en la administración actual, uh -huh. y se tiene la idea que era una componenda de los antiguos empleados que aún permanecían ahí uh -huh. e hicieron una jugada que le salió mal. Exacto. Es eso, es eso. Sí. Ah. Tú eres el criminólogo aquí. No, pero señores, pero que siempre es me que ustedes. <risa> Tú eres el arqueólogo de la yo criminología. Que la amigo Ventura. Sácame, y, dígame. ¿Cómo es eso? De que si, por ejemplo, el coordinador que está aquí, ¿verdad? Si nosotros. No, ese es el culpable de Llegamos todo de aquí, aquí a este programa, lo cancelamos, luego lo reponemos, él comete una acción ilícita dentro del programa y nosotros vamos a culpar a las autoridades pasadas ah, no ya. porque en el momento mismo no, que, no lo, que, tú no a, que, que tú lo que nombras y que tú lo mantienes no estamos, ahí no estamos acusando a nadie no usted lo acusó dijo que no, no. usted no. dijo que fue una componenda sí. eh, lo podemos podemos este sí. se graba sí ver, sí, sí eso eh, no usted, nada. usted acaba de afirmar que fue una componenda entre esos empleados de la pasada administración sí. y la pasada Estaban administración ahí. usted lo dijo sí. eh, porque no le perdonan a, a, a, al administrador que haya estado que esté ahí administrando ¿No le parece que usted está defendiendo lo indefendible? Y me, me excusa, No, Con todo yo, yo lo primero que dije aquí que no vine a defender a nadie, sino a decir la verdad. Sin embargo, lo está porque haciendo, lo está justificando no, es que, que es el hecho que, se llevó que, a cabo y que él no es tiene que, ningún tipo de Es que, es que de responsabilidad. nosotros hemos visto los cambios que hay ahora en la lotería. No sabía que... que porque la lotería anteriormente solo era una entidad para tirar sorteos. No sé cómo ha despertado esta necesidad ahora de que todo el mundo quiere... Ver, ¿Quiénes son los, los presentadores porque, principalmente ah, bueno. que están acusando a Michele? ¿Tú sabes por qué? ¿Eh? ¿Tú sabes por qué? Eh, estuvo, John Barry, no, no, no, no, pero que no son presentadores. ¿Tú sabes por qué John Barry, la gente se ha por por lo de la lotería porque fueron 150 millones de pesos? Claro. Que y, se defraudaron. y y y sí. que hay informaciones ya eso eso se va a certificar con la investigación si se hace Exacto. de que las de que de las pocas vacas que no salieron afectadas. Está eh, eh, la del eh, amigo, la ha la llegado, diputado. diputado, que no se ha afectado. Eso se, no pero no se, se realidad, dice, pero en realidad no se, digo, no se de ha, no se aquí ha demostrado. Hay, aquí lo que hay es que, que, eh, quitarse los pantalones y decir las cosas como son. Todo el mundo sabe que en este país la lotería, alrededor de la lotería hay una mafia de toda la vida. En todos los gobiernos y mucha gente se ha beneficiado de esa mafia y se ha hecho millonario con la lotería nacional. Oh, como como no que es verdad, pero no lo que se sacan los números, son lo que, lo que están alrededor del negocio. ¿Cómo quién se ha beneficiado? ¿Qué sé yo? Tú debes saber no, más que yo, no yo porque tú eres Pero presidente una... de Banca. Yo le tengo otra pregunta eh, al amigo Ventura. Yo debería salir beneficiado. Pero eso lo sabe todo el mundo, siendo banquero? Eso lo sabe y... todo el mundo, que aquí ha habido una mafia alrededor de la lotería. ¿Y qué tiempo tiene usted siendo banquero? ¿Yo? Sí. ¡Wow! No, desde, no, yo no sé. El, desde el 83. ¿Y de qué Entonces, ustedes, ¿ustedes no sabían que había una, eh, esa, esa mafia que ustedes denuncian ahora? ¿No sabían que existía? No se había hecho. No, no sabíamos que... Existía esa mafia, de verdad. ¿Y cuándo se dieron cuenta? No dimos cuenta ahora, porque la. Bien. Eh, ¿Con desde, eso el, de los bolos? desde el 2017, Bien. Eh, la federación denunció que había siete irregularidades que había mm -hmm. que, que investigar. No sabíamos hasta hasta ahora que sucedió eso, ¿por qué? ¿Quiénes, quiénes son los culpables? Pero eso no fueron ustedes que lo denunciaron. Lo denunció sí. quienes salieron afectados específicamente. No, ahora lo denunciaron. Ahora? Pero desde el 2017, la federación tiene documentos que denunció que había irregularidad en la lotería. De antes, en la lotería, no se podía ir a fiscalizar eh, los sorteos porque era con demasiada restricción. No lo permitían. Ahora tú puedes ir ahora, como civil, como, como sin ser banquero ni nada. Y tú quieres ver los sorteos y tú entras libremente a, a chequearlo porque no hay obstáculos, de antes había, había problemas para, para tú supervisar un sorteo, tenía que anunciarse tres días antes, ahora no. Es decir que, como yo, ustedes dicen que yo eh, defiendo el administrador de la Lotería Nacional, porque es que nosotros eso. que estamos ahí, vemos lo que está sucediendo. Eso, eso es, es decir que, que se puede notar eh, como un eh, hecho La, la Lotería Nacional, militar. la Lotería Nacional era un cajón vacío, Ahora la Lotería Nacional tiene, tiene un nombre, tiene un interés de parte de, de, de personas que quieren ser administrador, no sé dónde está el problema. Eh, la Lotería Nacional no, no entra Pero recursos. una posición de ustedes. No entra Digamos, recursos. Y ahora la Lotería Nacional tiene demasiados recursos una eh, pregunta. En, en sus cuentas bancarias. Una pregunta. Inclusive el gobierno tenía que, tenía que subsidiar la Lotería Nacional y ahora mejor... La Lotería Nacional está recibiendo recursos, la, el gobierno está recibiendo recursos de la Lotería Nacional. Pues entonces hay que investigar a, la a, a, a las autoridades pasadas, por ejemplo a los pasados administradores y en el caso de que se, estaba, se estuvieran robando dinero someterlo a la acción de la justicia. Pues Amado hace bien porque él no quiere ser parte, En, el, en el, él no está aquí, no fue que se paró, pero es sí. que es banquero parece. Sí. No, no, no. Eh, entonces, en sentido general, eh, la posición de ustedes como Federación de Bancas, señor Ventura, sí. con relación a todo esto que está pasando, vemos que pusieron ahí, mandé la foto, por favor, pónganmela, sí. vemos okay. que ya se resolvió el problema. Porque hay, hay cinco nuevos presentadores sí. que ya no van a, a, a, a, y estoy a sacar de bolo. Con la bella no, que es muy difícil. Y nuestra que, amiga. Que esa, esa persona. Chandy. Tú estás persona de acuerdo que no, con A. porque es hermano de Carolina y entonces a según nos conviene. Pero yo no estoy de acuerdo con eso porque el problema no es la presentadora. Que todo el mundo sabe que, que esa No es la presentadora. Si sacó ese bolo. ¿Y quién fue que hizo eso? Si sacó ese bolo, alguien se lo dio. No. El, ¿Eh? Eh, no, no. El ciego no sacó ninguna bola Pero no, pero no, La bola la tenía es, a, Valentina mire, en sus manos Mire eh, Ventura Nosotros somos aquí por ejemplo los que dirigimos la parte técnica en, en este canal Aquí ninguno de ellos puede sacar una computadora sin que nosotros se la demos entonces, a ella, esos bolos que son exclusivos para la República Dominicana y para la Lotería Nacional, todo el mundo lo sabe, eso lo hace una compañía internacional. Esos bolos que ustedes ven ahí no andan en ninguna parte. Esos bolos, ¿Es que bolo no esos fue... bolos lo hacen de manera especial para la Lotería Nacional. Señor, Le pregunto, ¿quién se lo dio a ella? Eso, eso es lo que se está investigando. Eso está en fase de investigación. Quizá hoy le toque a Valentina decir quién le dio la bola, porque tenemos entendido que... De acuerdo a lo que nos dijo el Lamentador, que ese día, hace tres días antes de, de, de ese fraude, Valentina se quedó sola en el sorteo. No sabemos haciendo qué, cuando claro. ahí no hay nadie. Sola. Se quedó sola ah. en el sorteo, porque hay video. No hay cámara ahí, porque no hay, hay cámara. video. Sí, hay video. Claro, que, hay cámara que, que, que la Procuraduría está investigando, ¿Tú me entiendes? Muy bien. Eso, eso está claro mira, ahí. Mira bueno. y, si, y si el administrador tiene culpa en esto, eh, eh, que también se ha investigado y so, se ha sometido a la acción de la justicia porque fue mucho dinero mire, que se perdió. Mire, Jesús, lo que hay en juego aquí es que son empleados y la sociedad o la asociación de ciegos tiene esa función primero porque se garantiza la, la igualdad o la pulcritud del proceso. Pero un ciego que no sabe qué bola está tomando, a él, con él no se puede hacer negocio de que coja tal bola. No, no claro, no, no, no, ahí no hay Ahora, con él se hizo el negocio. No, pero con él se hizo lo siguiente. Sí. Usted va a hacer lo mismo que hace sin tomar la bola y haga creer que le está pasando una bola. Eso y la presentadora, en vista, hace además de, de recibir, pero con el bolo en la mano, y es cuando puede ella tener que sacarlo a la luz, tiene que hacer este proceso. Es decir, que hay una componenda, lo uh -huh. que se vio ahí, de arriba hasta abajo. Ahora, ¿quién supervisa a la presentadora y al ciego? Porque con ellos dos se habló para que sucediera claro, ese evento. Sí, sí. Sí, y quien habló y quien dirige el sorteo es responsable, incluyendo el notario que lo certifica, que está ahí presente y es el que debe de dar certificación como oficial público, que certifica que estuvo presente que salió y se hizo, porque es un ritual que se hace. Sí, claro, claro. El ritual es mueve, mueve, mueve la bola, mueve, mueve, mueve, mueve, saca la mano, es lo que yo he entendido siempre, sí, sí, sí, está ahí, manos está ahí. limpias y, y luego sucia. se extrae el bolo. Y el ciego viene con la mano desde abajo, así, así, así, y dice que le entrega a la muchacha. La muchacha hace esto, mire. Uh -huh. Y lo saca de Eso banco, no es Oye, exclusivo. Así tú que le es que lo hiciste muy no bien. es que yo lo he estudiado. <ríe> ah, tú, ah, tú ves. Y <ríe> creo que ellos dos son los que cometieron el crimen del abuso, pero está dirigido por su jefe inmediato. Entonces, cortar por ahí y Yaryan lo que le molesta es que hagan creer que el problema a ella hay que sustituirla a ella claro, claro. hay que sustituirla pero aprovecharon para darle vistosidad, tener estos cuatro presentadores no, ponlo ahí ponlo ahí cinco para que ustedes vean póngalo ahí esa tal, es la, la parte que, que estamos analizando la foto analizando. de los presentadores el 13 la foto de los presentadores ahora cuando volvió a salir el 65 y el 13 ¿eh? el 13 salió de verdad Sí, salió en la de, de la tercera bola sí, sí, salió de verdad tercera boda. Porque es que hay un terminal en cada, sí. en, en cada bola. En chulería. Eh, en cada analicemos, analicemos la posición de cada uno de ellos para que ustedes vean. Búscame dónde están. ¿En, en cuál no, programa están? En el top. Búscalo para que ustedes vean a Chanti Rosa en el show de mediodía. Jony eh, Estrella. en la radio. Eh, que está ahora en A los toques Radio. Y también Raúl eh, Y Miguel Holguín en Telemicro. En, ¿Cómo que se llama? Marco sí. Miguel. Ah, pero qué bien. Sí. La, la Qué bien. Eso van a ser los presentadores. Qué, no, ahora. claro, claro que van a hacer, eh. ¿quién va a investigar esa vaina? Pero miren, <risa> Jesús, ustedes sí. como banca, entonces, ¿qué, ¿qué están planteando? Como asociación de banca, ¿qué están planteando? Bueno, nosotros como asociación de banca y como eh, dirigente de, de Fenabanca, le solicitamos al gobierno que ese administrador tiene que seguir en la Lotería Nacional. Eh, bueno. Lamentablemente porque nosotros entendemos que le ha dado vida al sector de banca. Ha conseguido inclusive, eh, consiguió que, que tampoco las, la concesionaria no le conviene nada de eso. Consiguió un, un, un loto para la, para la banca de lotería y consiguió muchísima, de que ningún banquero le pagara a nadie por la izquierda para operar banca de lotería sino que a partir del 7 de julio lo hemos anunciado todo el que opera una banca de lotería tiene que legalizarla porque hay demasiado desastre en el anterior gobierno como, como dije se, se pagaban las, las bancas ilegales por la izquierda Bien. a un grupo de sinvergüenza que estaba ahí en el Ministerio de Hacienda lo cual se desviaban. Millones, cientos de miles de millones de pesos. Eh, el gobierno sabía esto, inclusive eh, uno de los, de los familiares de, de, del anterior gobierno era el que dirigía esa mafia del Ministerio de Hacienda y hoy en día los banqueros no le están pagando a nadie. Bueno, cuando inclusive... Cuando yo he entrevistado a muchos tanqueros y le digo, tú le estás pagando a alguien por la izquierda, porque tú estás poniendo banca de lotería, ¿quién te ampara? No, no, nosotros no estamos pagando a nadie ahora. Se están instalando por su propia cuenta. Bueno. Siempre siempre lo han hecho así, yeah. porque Hacienda lo, yeah. lo, lo amparaba. Mi, des, mi deseo es que el juego de azar esta aparezca, porque eso es lo único que deje pérdida sí, para, para sí, la gran la mayoría dicho. del pueblo. Y las muchas bancas y los muchos juegos de azar, sí. eso corrompe las naciones. Gracias. Pero de todas maneras, gracias a Jesús Ventura por venir hasta nosotros, presidente de la Asociación de Banca de San Francisco de Macorís a esta entrevista acerca del tema, verdad un tema que ha estado caliente en estos días. Sí. Jesús Ventura es presidente de la ¿cómo se llama la entidad? aso a Frama. a Franco. Es sí, la Asociación de Banco Franco Macorizano. Bien, cómo no. Gracias, Jesús. Y a ustedes, amigos, por haber escuchado la entrevista. Nosotros vamos a una pausa. Cuando regresemos, hay más contenido del programa de mañana.